Miren que me acaba de llegar, no sé qué sea, pero si ya no gamer, creo que te van a reemplazar. Bueno, esta es la caja con las cosas que hay que armar para hacer la silla Gamer de la marca Excel. de hecho la estuve buscando por mucho tiempo y no la pude conseguir en ningún lado la compré en Amazon yo pensé que me habían perdido mi paquete ya tiene como mes y medio que la pedí en, en Amazon y apenas me llegó y pues traté de buscarla en otra tienda y así para comprarla y no había en ningún lado ni en, ni en oficial ni en los retailers oficiales que ellos tienen que es Amazon Mercado Libre y XXX y que llegar a esta silla es casi un milagro porque les digo que ya no la encontré en ningún lado. Está agotada en todos lados. Y bueno, pues vamos a armarla. Y bueno, aquí podemos ver que viene, este es el respaldo. Esto es la base, el sistema de pistones o pistón. De metal, obviamente, no veo manual por ningún lado. Uh, Manuel, lee las instrucciones. Manuel, un cojíncito. Vamos a sacar el respaldo. Ya no se puede sacar nada más. Otro cojíncito. Este es donde van las llantas y eso. Tiene que ser de metal si queremos que, que dure. Y si, sí. oye. Metal. Bueno, de las sillas gamer es de las más baratas. Esto es ah, el asiento. Está pesadillo. Y en esta última caja tenemos, ahora sí, un, un mini manual de dos hojas. Nos apoya brazos, todos los tornillos y una herramienta para montarlo, las ruedas, el pistón y algunas protecciones. Esto no sé qué sea. Sí, estoy en pijama, esperenlo. Pensaba, ¿sabes por qué? Por esta almohadita Yo dije, ¿qué pedo? Pero es el soporte lumbar, ¿no? Me sobraron tres tornillos No sé si tengo que ah. ver. Oh, Me está lastimando que la espalda un... No es tan su... <risa> ah, ya. Está bonita, güey El material se ve bonito ah. ¿Por, ¿Por qué? <risa> <risa> ¿Por qué pensaste que no te iba a llegar? Se tardó pues Se tardó chingo. Pero Se está tardando todo, ¿no? Sí, güey, no Ah, está <risa> chingón, güey y para los lados, y para, para arriba y para abajo y bueno, un accidente feliz es que descubrí que este control o el control que usa la silla es muy parecido al control que usa mi computadora así que si cambio de modo, ¡pum! cambia de modo también la computadora muy, muy bonito la verdad el problema es que pues son parecidos, no son iguales así que llega un momento en el que empieza a no ser igual Empiezan a, a cambiar los colores cada quien por, por su lado, pero de repente se vuelven a sincronizar como ahí, otra vez el verde, otra vez el rojo. Veo que tiene ciclos de efectos y que se sincroniza con el rojo, amarillo y azul. Ya los demás se, de, se empieza a no estar igual, por ejemplo ahí debe estar igual, el que sigue debe estar igual. Ah, no, este es el que ya empieza a divagar, otro divagar, otro y el que sigue debe de estar igual. O muy parecido. Si sí está muy parecido. Allá está igual. Rojo, verde. Azul, morado. Rojo, morado. Ese se ve muy bien. Lo bueno de esto es que también lo puedo apagar. Lo puedo encender al mismo tiempo que la computadora. Lo malo es que ahí no está controlando la computadora los LEDs. Entonces, pues no es interactivo con lo que está pasando en la computadora, ¿verdad? Además que si le quito la pila a, a la silla, pues se va a desincronizar. Habría que volver a sincronizar los, los efectos Digo, también se ve mucho mejor en la silla Porque pues está mucho más larga la, las líneas de LEDs Entonces pues, se nota mucho más los patrones En mi computadora pues todo como que está muy juntito Entonces pues no se nota muy bien los efectos Por ejemplo, si regresamos al auto Ese sí es el mismo Y pues no se ve eso, igual en la silla que en la computadora, ¿verdad? Bueno, esos videos son de hace seis meses. Sí, hace seis meses compré esta silla. Y lo bueno es que les puedo decir todo lo que he encontrado bien y mal con esta silla. Bueno, primera cosa que encontré no útil es la almohadita que va aquí. Este es muy muy incómoda Hace que tu cuello ya que te recargas Hace que tu cuello quede como que en una posición Como que muy muy mala Y quedes así como, como que doblado de la cabeza hacia enfrente Entonces se la quité mucho más cómodo Esta no la uso para nada Bueno la tengo ahí en mi sillón bueno, Entonces de repente si necesito una almohadita Pues ahí ya la uso Pero en la silla Gamer, no, no la uso, es bastante incómoda eh, La otra función que no uso son las luces Porque eh, le pongo una pila bastante buena eh, Que de hecho recarga un iPhone como 4 veces eh, Es una, una pila bastante buena Pero esta cosa a pesar de que la apagues Sigue consumiendo pila Entonces cuando la de, le dejas la pila conectada Aunque esté apagada consume la batería de un día para otro Entonces al otro día quieres venir prenderla y pues no funciona Entonces la función de las luces Nada más las uso cuando voy a grabar Y obviamente Conectarla a la pared Pues, pues es un puerto USB La puedes conectar con un cuadrito de esos Para eh, cargar celulares Pero pues obviamente tener una silla Anclada, ja, amarrada a la pared Pues como que no es buena idea Y más que yo si sí la muevo de un lado para otro A cada rato Ahora los respaldos de las manos Que ustedes no ven aquí Donde con este... Donde apoyas tus brazos. Con el tiempo como que se han ido aguadando. Entonces, este o sea, ya ven que son posicionales. Los puedes mover hacia adelante, hacia atrás, hacia los, hacia los lados, de arriba para abajo. O sea, sí siguen manteniendo su posición, pero ya tienen mucho juego. Ya tienen mucho juego, todo el tiempo están moviéndose. Eh, de ahí en fuera no tienen falla. Eh, tampoco son unas cosas muy súper cómodas porque es como que un plástico es suave, no, es este, no está alcochado, no tiene algodoncito como los cojincitos. Y también encontré que esta silla, no sé si esta silla en particular tiene este problema o es con todas, no alcanzó a tocar el piso. <risa> queda muy alto, el, el pistón queda muy alto, entonces mis, si yo me siento bien, mis pies quedan volando y con el tiempo obviamente me empiezan a doler las rodillas de que están colgando las piernas, entonces me forzaron a comprar un posapiés para que yo pueda poner ahí mis piececitos de nano y este, bueno, no nada más soy yo, lo probé con mis amigos, a mis amigos también se les hace muy alta la silla, yo digo que es un eh, defecto ahí de, de donde embona el pistón, no cae hasta abajo donde debería de caer y pues queda unos cuantos centímetros eh, más arriba y pues causa esta incomodidad, funciones que están muy buenas, que te puedes acostar en la silla es muy muy padre, queda muy cómodo cuando quieres estar jugando con tu computadora o tu consola de videojuegos O hasta para ver películas Te acuestas y pam, te olvidas Tienes un sillón inclinable eh, Extra para cuando vengan tus amigos eh, La silla en sí es Muy cómoda, de repente te empiezan A, a, a molestar estas Como alitas que, es, que te mantienen Como centrado en, en la silla Pero eso ya después de Como de 6 horas de estar sentado que pues, cualquier silla te va a incomodar después de 6 horas El material es muy muy resistente Yo lo que tiendo a hacer Porque luego me dan dolores de espalda baja Entonces me agarro de, los, de donde poner los brazos Y me estiro O sea me pongo todo mi peso sobre mis manos Para que mi columna se estire y pues ha aguantado bien, no he sentido que se haya doblado eh, el metal al yo poner todo mi peso en, en los apoyabrazos no, no siento tampoco que se hayan como hecho hacia los lados En cuanto al material también es muy resistente a eh, las manchas y al polvo y todo eso eh, Yo mi otra silla así como a los dos meses ya estaba súper sucia, también a lo mejor porque es negra pero eh, esta ha aguantado de todo y le pasas un trapito como que es de poliéster o no sé qué material es ese que es basado en el plástico. Entonces con un trapito mojado con, un poquito, con agua un poquito caliente la pasas, lo limpias. Y se le quita cualquier mancha Porque luego uno se pone a comer aquí, ¿no? En su estación de trabajo Entonces de repente se le cae ahí la soya del sushi Pues se mancha, ¿verdad? Pero eh, con un trapito mojado Se ha quitado cualquier mancha que le ha caído a la silla Ahora, la recomiendo este Pues sí, este para el precio está bastante bien cuando yo compré, según yo compré la última en stock de Amazon, ahorita no sé si haya otra vez. Digo, ya bas pasó bastante tiempo. Ah, fíjense si sí, ya hay nuevas sillas de estas aquí en la descripción y en los comentarios. Les voy a dejar un link para que puedan comprar esta que, que prende. Este, yo no les recomiendo que compren la que prende porque pues ya saben, este no se va a usar mucho. Y si sí es como que mil pesos o dos mil pesos de diferencia más por tener esta que prende con leds, este, yo les recomiendo mejor una con unos materiales más bonitos o más cómoda o que tenga alguna función extra que no sean los leds RGB porque bueno yo no lo encontré muy, muy, este, muy útil bueno, sí yo porque hago videos, ¿no? Pero eh, en la vida real no, no tiene nada de utilidad eh, que esté prendida la silla, ¿verdad? Aquí les voy a dejar varias, varias opciones. La primera que va a estar, pues, es esta del RGB. Pero en los siguientes links voy a dejar las que yo me compraría ahora que ya conozco eh, esto de, del RGB y, y los modelos de esta, de esta marca, ¿verdad? La marca es Exil, eh, hasta el momento, seis meses después, son, eh, sí la recomendaría si sí son buenas sillas. A lo mejor algún día compro una de esas de 30 mil pesos. Estas cuestan como 4 mil, 5 mil pesos. Y ya vemos la diferencia. Pero hasta el momento mucho mejor que la otra que tenía. Que aparte la otra que tenía estaba toda vieja. El colchón ya estaba casi con la madera de, de, del asiento. Entonces pues te sentabas casi en la madera o en el plástico. No sé qué era metal. Pues ya no era cómoda. Esta eh, después de 6 meses sigue manteniendo la forma de la silla. Eh, no le echo, como dice Homero, los huequitos de las, de las nalguitas. ¡Homero! ¡Mis huequitos! ¡Ay, les cambiaron la forma con el agua! No, no se ha deformado nada, nada el asiento. Tampoco se le ha roto nada. Hasta el momento, 10 de 10. 10 de 10. Y bueno, usen esos links que también le ayudan al canal Yo soy Ejian, síganme en las redes sociales Compren ropa que yo diseñé Apoyen al canal en el Patreon Y lo más importante es que se suscriban al canal Y lo que más ayuda es que compartan el video Yo soy Ejian, nos vemos en el próximo video